en ilustrador existen muchísimas formas para trabajar efectos metálicos sin embargo aquí lo hemos desarrollado de la manera más sencilla pero que tenga mucho impacto con el texto activo o seleccionado en el panel apariencia crearemos un degradado el tradicional el que viene dentro de ilustrador de blanco a negro pero en el panel de degradado es donde realmente empezaremos a trabajar todos nuestros efectos en el deslizador blanco doble clic y crearemos más o menos un, des, un gris a un 40% está más que bien y al final tranquilamente puedes elegir el negro que está ahí, que viene por defecto la rotación la vamos a dejar en menos 90 para que nos dé justamente ese efecto que estamos buscando seguidamente a esto me voy a efectos, bosquejar, cromo tranquilamente puedes entrar por la galería de efectos bosquejar, cromo y el que está aquí ahora en esta parte yo te recomiendo de todo corazón que puedas cambiar los valores que están ahí sin embargo lo vamos a dejar con los valores que vienen por defecto y clic en ok una vez que tenemos este efecto lo voy a mejorar un poco más duplicando exactamente este relleno simplemente clic aquí en el relleno ahora voy a hacer un lado esto que está aquí voy a reemplazar los valores tanto en el deslizador más claro por un cian y en el más oscuro por un azul marino. Otra vez, efectos, bosquejar, cromo. Aquí puedes también seguir experimentando con valores, sin embargo le vamos a dejar clic en OK. La diferencia está en que yo tengo dos rellenos con las mismas características, pero ¿quiero ver el cambio? Sí, claro. Me voy al panel de transparencia. Elegiremos un modo de fusión que se llama Color Burn y ahora ya puedo apreciar los las dos rellenos, pero le voy a bajar la opacidad más o menos a un 40%. Con esto prácticamente tengo la parte que me corresponde al efecto metálico. Si gustas, puedes rematar con una sombra paralela en efectos, estilizar sombra paralela. Previsualicemos un poco a ver cómo nos está quedando esto que está aquí. Simplemente clic en OK y lo habremos hecho en pocos pasos nuestros efectos metálicos. Te reto a que puedas hacer algo mejor que esto y estoy seguro que sí lo vas a hacer.